La verdad es que me agrada mucho que justo nos toque hablar ahora porque ayer tuvimos la suerte de compartir con la doctora Marcos cómo, se, cómo son en el exterior esas lesiones de las que nos han hablado tan maravillosamente los investigadores y en cierto modo esta mesa viene a ser la traducción de lo que es la investigación traslacional, es decir, cómo todo eso llega a los pacientes, que en definitiva somos la mayoría de los afectados, no y también los acompañantes porque son nuestras familias eh, Como muy bien ha señalado el doctor de la Rosa y los demás compañeros, las enfermedades raras se caracterizan en su inmensa mayoría porque aunque tengan una muy baja eh, prevalencia, sí que pueden tener una alta mortalidad, generalmente precoz y eh, sobre todo, y esto es muy muy importante para lo que luego nos va a hablar los compañeros de esta mesa, afectan muchísimo la calidad de vida, ¿verdad? Sí. Ah, que sí. Hay un bajísimo porcentaje de enfermos con enfermedades pero al que le toca, le toca al 100%, ¿o no? Pues eso es muy, muy importante que lo recordemos. Eh, por otro lado, hasta el, casi un 80% de estos procesos raros tienen una base genética. Aunque no todo lo genético es hereditario, todo lo hereditario sí es genético. Por eso es importante, por ejemplo, reclamar, ya que tenemos un micrófono, que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con la especialidad de genética clínica, que nos vendía muy bien cuando acudimos a las consultas. Yo soy la atención primaria y estas cosas nos llegan a las consultas. No solamente son Los pacientes con enfermedad de no solamente son pacientes de hospital, la primera puerta de entrada es la medicina de atención primaria, que ahora está lamentablemente muy acudeada, pero que os animo a que reclaméis y defendáis. Eh, lo mejor de todo, de tener a Luisa y sus compañeros en una charla con la anterior, es que podemos ver cómo, cómo la maravilla de hablar de lo molecular, a lo que vamos a ver ahora que es lo más grande. ¿Y qué es lo más grande? Pues tener un hijo sano. No hay nada más importante en esta vida para, una, para un paciente, para una persona que no tenga ninguna enfermedad, que es el deseo de que sus hijos sean sanos, ¿verdad? Pues de eso nos va a hablar. Eh, en primer lugar, la doctora Ana María Montón, a la que tengo el privilegio de presentar. Ella es eh, responsable de la unidad de reproducción asistida del, del eh, hospital La de Valencia y forma parte de la Comisión Nacional de Osteopatía y Ginecología. Eh, después tenemos a nuestro, a nuestro lado una de nuestras más queridas socias también, pionera en, estos, eh, en este tema, eh, del diagnóstico genético preimplantacional y eh, nuestro que nos va a dar su testimonio. Ella es Toñi, Toñi Jiménez, que felizmente tiene un chiquillo después de un proceso que, del que ya nos hablará. Y también se nos va a conectar online otra compañera, muy querida, eh, Darín eh, Cuadra, que no ha podido estar, pero que lo hará en breve a través de, de las ondas. Y nada más eh, le doy la palabra a la doctora Ana María Monta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patro. Es un placer estar esta mañana de sábado con, con tanta gente motivada y e implicada, bien porque tiene el problema, bien porque es familiar o bien porque forma parte de la comunidad médica y científica que, que nos encarga, que nos ocupamos de pues, tratar de ayudaros. ¿vale? Y en este sentido voy a, voy a hablar en los próximos 15 o 20 minutos de las posibilidades reproductivas que tenemos hoy en día con el diagnóstico genético preimplantacional. Yo coordino el, el programa de, de DGP en el, en el Hospital La Fe y voy a hablaros un poco de nuestra experiencia y sobre todo la comunidad valenciana, porque es el ámbito en el que, en el que yo me muevo. Pero también eh, os diré de cuáles son las posibilidades en cualquier en cualquier punto de en cualquier punto de España vale pues para introducir a ver aquí. para introducir el tema deciros si esto pasa ahora deciros que eh, antes de que se desarrollaran las técnicas de reproducción asistida cuando una pareja o una persona sabía, era conocedora de que era portador o portadora de una condición genética con riesgo para su descendencia, pues la, eh, le, lo que le quedaba era tirar el dado. Mm, ahora en el café, pues me habéis estado comentando algunos de vosotros, pues yo he tenido la suerte y hay otros pues, que no la tienen. De eh, asumir no tener hijos si no querían aceptar la posibilidad de que de que el niño naciera con una enfermedad genética o aceptar los riesgos. Pero desde que se han desarrollado las técnicas de reproducción asistida y sobre todo en el momento en el que estamos, esta balanza está claramente muy desequilibrada y ya no se acepta no tener hijos sanos. Eh, existe la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal y sea por la razón que sea hasta la semana 14 de embarazo en España, eh, una puede tomar la decisión de ir adelante o no con su embarazo sin tener que dar ningún tipo de explicación por ello. Eh, existe la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal que para muchas condiciones puede ser un test prenatal no invasivo con mucho menos riesgos para, para el feto. Siempre ha existido la posibilidad de hacer un cambio de gametos, es decir, no queremos asumir la posibilidad de transmitir una condición genética que sabemos que porta el hombre o porta la mujer, pues esto es una alternativa que siempre se ha tenido. Y hoy en día podemos recurrir a hacer una selección embrionaria, analizando genéticamente los embriones en un tratamiento de reproducción asistida y eligiendo los que no tienen la mutación para ser transferidos dentro del útero Esto eh, va más allá y para algunas enfermedades genéticas que necesitan eh, sobre todo una transfusión de precursores hematopoyéticos para cuidar a un hijo que ya ha nacido enfermo, pues existe la posibilidad también de hacer esta selección genética ética de un hermano histocompatible para ayudar a su hermano, podemos eh, profundizar mucho en el riesgo de transmitir enfermedades genéticas, bien porque sabemos que ya portamos una o bien porque queremos descartar que no, que no portemos otra de la, que, de la que fenotípicamente nos expresa la enfermedad, se puede hacer un cribado de portadores de enfermedades, de enfermedades recesivas y en un en un futuro no demasiado lejano, pues también será posible hacer una edición genética para curar estos embriones. Por daros algunos datos de interés, las hemorragias transhectáceas hereditarias son una de las más de 6.000 enfermedades monogénicas conocidas. Aunque esto eh, ya, ya nos, nos han hablado antes y lo conocéis muy bien, aunque la más frecuente es la HHT1, la, la que codifica para la proteína endoglina. Hay otros muchos tipos, la HHT2, 3, 4, 5 y otras. Eh, cada año se van descubriendo nuevas mutaciones que tienen relación con enfermedades. Eh, en este momento hay más de 6.000 y cada año hay 100 o 200 nuevas. Es decir, que el conocimiento eh, con las nuevas técnicas genéticas, está avanzando muy rápido y cada vez tenemos más conocimiento de problemas eh, de salud que se deben a eh, alteraciones genéticas. En concreto, la, la HHT es una enfermedad autosómica dominante, tiene un riesgo elevado de transmisión a la descendencia, 50%, tiene una elevada penetrancia, esto quiere decir que si te toca la mutación Probablemente vas a tener la enfermedad, con mucha probabilidad. Es eh, de inicio en etapas precoces de la vida, desde la infancia o, o los primeros años de la juventud ya se manifiestan algunos síntomas. Es una enfermedad grave y hoy por hoy no tiene tratamiento curativo, con lo cual eh, es una de las enfermedades en las que es poco discutible eh, poder aplicar estos tratamientos de selección embrionaria para evitar que nazcan, que nazcan niños enfermos. Lo, lo importante es eh, llegar a un diagnóstico genético, esto es imprescindible para poder hacer este tipo de tratamientos, que haya una información de cómo se porta esa mutación en esa familia en concreto, tener la máxima información posible del estatus familiar, clínico y genético. Hacer una estimación adecuada de los riesgos por medio de un adecuado asesoramiento genético y eh, que se conozcan las opciones reproductivas. Es ¿eh? decir, que eh, el DGP es una alternativa que ofrece hoy la medicina reproductiva para que eh, puedan hacer un niño sano. Pero es una alternativa que, como veremos, no es 100% segura y lo que nosotros tenemos que, que hacer en consultas especializadas es pues, informar muy bien de qué posibilidades tenemos y, sobre todo, qué alternativas. Y la decisión, obviamente, siempre va a ser de, de la pareja. Vale. Pues, eh, ¿qué es una fecundación in vitro? Bueno, pues una fecundación in vitro es una técnica de reproducción médicamente asistida que consiste en, después de un tratamiento de estimulación ovárica, extraer los óvulos, fecundarlos en el laboratorio con los espermatozoides de la, de la pareja, capacitados es, procesados en el laboratorio para que adquieran capacidad fecundante, un poco emular lo que ocurre cuando hay un embarazo y una fecundación en, en condiciones naturales, y después depositar dentro del útero el embrión o los embriones conseguidos en el laboratorio. Esta técnica tiene más de 40 años de experiencia en todo el mundo. Desde 1978, que nació Luis Brown en, en Reino Unido, hasta 1984, es decir, casi 40 años de que nació la primera niña de, de fecundación in vitro en España, se tiene... Mucha experiencia, hay más de 8 millones de niños nacidos en todo el mundo con, con, estas, con estas técnicas y se puede considerar que es un tratamiento establecido y, y seguro en cuanto a seguridad biológica. Un, una... Una particularidad de tratamiento de fecundación in vitro es la fecundación mediante ICSI, esto es inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del ovocito. Esta técnica que se desarrolló ya por los años 90 para eh, casos en los que había muy poquitos espermatozoides en, en el semen de, de, un, de un hombre, pues ha servido para que se desarrollen mucho las técnicas de micromanipulación de bocitos y embriones en el laboratorio y también en, en los tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional va a aumentar la seguridad de los diagnósticos porque eh, evita que haya contaminaciones por otros tipos de células que rodean a, a los óvulos o que pueden estar en el líquido seminal o en el líquido donde nadan los, los óvulos dentro del ovario y así evitar errores diagnósticos analizando la condición genética, no en el embrión, sino en alguna de estas otras, otras células. Entonces, eh, esto ha permitido que se desarrollen las técnicas de eh, pruebas eh, preimplantacionales genéticas o diagnóstico genético preimplantacional. Son sinónimos. ¿eh? Eh, un poco es la traducción del acrónimo en inglés o como lo diríamos en nuestro idioma. Es la selección de los embriones libres de una determinada condición genética. Lleva al lado una coletilla M de monogénicas para el diagnóstico de enfermedades monogénicas, sería de lo que estamos hablando con la HHT. SR para reordenamientos cromosómicos estructurales cuando hay riesgo para la descendencia porque los padres uno de los dos es portador de una alteración cromosómica que puede hacer que los embriones se formen desbalanceados o desequilibrados, es decir, con material genético de más o de menos que sea incompatible con, con un desarrollo normal y A, para cuando hay, eh, se quieren estudiar alteraciones en el número de cromosomas, es decir, que nosotros estaríamos hablando de PGTM. ¿Cuándo puede hacerse? Bueno, pues puede aplicarse prácticamente en todos los casos de enfermedades monogénicas, siempre que haya un diagnóstico clínico certero, es decir, sepamos que esa mutación acarrea esa enfermedad, que se conozca el gen responsable de la enfermedad en un embrión, no podemos mirar, si sangra o no sangra o si sus niveles de endoglina son altos o bajos. Tenemos que ir a buscar exactamente la mutación, que esa mutación obviamente haya sido identificada y que se cumplan los requisitos legales para hacer estos tratamientos. Bueno, esto es un poco el resumen de los pasos. Eh, la única diferencia con un tratamiento de fecundación in vitro normal es que se requiere hacer un estudio de informatividad previo que ahora os explicaré eh, en lo que consiste y que una vez tenemos los embriones en el laboratorio pues tenemos que biopsiarlos y no los colocaremos dentro del útero hasta tener el resultado de ese estudio genético de cada, de cada embrión. En España eh, los requisitos legales están especificados en la Ley de Reproducción Humana Asistida y eh, los requisitos para la aplicación de estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud, en la Seguridad Social, también están eh, definidos en una orden ministerial de 2014. Muy En resumen, algún miembro de la pareja tiene que presentar una anomalía genética definida que implique riesgo relevante de transmisión de una enfermedad que genere graves problemas de salud a su descendencia. Ya hemos hablado de esto, con lo cual entendemos que la HHT cumpliría perfectamente los requisitos para poder hacer estos tratamientos. Su diagnóstico tiene que ser posible y fiable. Debemos conseguir una respuesta adecuada a la estimulación ovárica para que el tratamiento de reproducción asistida funcione. Y en la seguridad social, la edad de la mujer tiene que ser menor de 40 años. Entonces, los criterios de exclusión, muy en general, serían la edad, una reser reserva ovárica que no nos permitiera disponer de embriones para analizar, que fueran enfermedades por patrones de herencia complejos, difíciles de predecir, que el diagnóstico no sea posible, por la razón que sea, y que eh, haya una enfermedad orgánico-mental grave en la mujer en la que eh, o el tratamiento o el embarazo supusiera un riesgo importante bien para su salud o bien para la, de, la del feto. Y en la seguridad social podemos hacer este, estos tratamientos hasta tres veces. Bueno, las, eh, los requisitos legales y de cartera de servicio son eh, de ámbito nacional, es decir, que no debería haber diferencias entre eh, una pareja que solicita un tratamiento con diagnóstico genético preimplantacional en la Comunidad Valenciana y otra que lo solicita en Madrid, en Galicia o en cualquier otro eh, punto del territorio, del territorio nacional. Si bien es verdad que todas las competencias en sanidad están transferidas y la aplicación de estas normativas pues puede mm, ser sujeta de alguna interpretación particular en cada comunidad, pero esto es lo que lo que se establece a, a nivel nacional. Bueno, los embriones hay que biopsiarlos. Los embriones se pueden biopsiar en distintos momentos de su, de su desarrollo, incluso si la portadora es la mujer en, en los óvulos. ¿eh? Una vez tenemos los óvulos que hemos obtenido en, para hacer una fecundación in vitro, podemos coger el corpúsculo polar que es un, una estructura que tiene el óvulo que representa lo que hay dentro del óvulo pero solamente sirve para eh, casos en los que la mujer sea la portadora y no sabemos si luego esos óvulos van a ser fecundados o no y se van a desarrollar los embriones. Con lo cual hoy por hoy eh, lo que estamos haciendo es hacer la biopsia al quinto sexto día de desarrollo cuando los embriones están en estadio de blastocisto. ¿vale? En los embriones tienen por arriba de 100-200 células. Ya se ha diferenciado la masa celular interna, que es lo que va a dar lugar al bebé, y el trofoectodermo, que es la parte externa que va a dar lugar a la placenta y otros eh, tejidos que no son del embrión en el embarazo. Y eh, podemos disponer de un número de, de células un poquito mayor. Un poquito mayor es cuatro o cinco células. Estamos dando diagnósticos genéticos a partir de una cantidad muy, muy pequeña de material genético, con lo cual tenemos que diseñar estrategias que eh, hagan que la seguridad en el diagnóstico sea máxima. Y eso es el estudio de informatividad. Vale, es un estudio genético personalizado para cada pareja, que se hace antes de hacer el tratamiento de reproducción asistida, donde se pone a punto la técnica que posteriormente se aplicará a los embriones y que nos va a determinar si es factible o no hacer este diagnóstico en los embriones. Es imprescindible el informe genético de la mutación, no que se haya copiado porque la transcripción siempre puede dar eh, lugar a, a errores, sino el informe genéticos, siempre lo pedimos dicen, ay, pues sí, eh, yo ya no lo tengo, a mí, yo ya lo, lo pone mi médico aquí, que es esta mutación, necesitamos el informe genético, muchas veces incluso es necesario repetirlo. Este estudio previo de informatividad Siempre se tiene que hacer, aunque la pareja haya hecho un tratamiento en otro centro y ya se haya hecho este estudio, porque quien tiene que dar el diagnóstico tiene que conocer perfectamente qué marcadores genéticos le van a diferenciar el embrión eh, portador del, del, no, del no portador y esto siempre se hace. Pero una vez se ha hecho una vez en el mismo centro, no hace falta volver a repetirlo para hacer este estudio. El genetista nos va a indicar qué muestras familiares va a necesitar para hacerlo. En general, hacen falta un, un familiar afecto y uno no afecto. En caso de que no se pueda disponer de estos familiares, pues son los que nos digan en, en genética y si no hubiera ningún familiar disponible, bien porque no vive en el país o bien porque haya fallecido o bien porque no, o porque no lo acepte, pues existe la posibilidad de hecho el tratamiento de fecundación in vitro, utilizar los embriones como si fueran hijos para hacer este estudio de informatividad. Es más complejo, pero es posible. Y nada, eh, y decir que eh, siempre hay un riesgo residual. ¿eh? Es decir que aunque la posibilidad de cometer errores sea baja cuando las cosas se hacen de forma correcta el riesgo nunca es cero y hoy por hoy siempre eh, recomendamos cuando hay un embarazo después de estos tratamientos pues que se confirme con una amniocentesis que no ha habido ningún ningún error. Eh, los centros debemos hacer un seguimiento de los casos hasta el nacimiento de cada uno de los niños. Y en caso de producirse algún error, se tiene que notificar a las autoridades europeas eh, en este sentido. Las consideraciones especiales se analizan caso a caso, cuando no hay familiares disponibles, cuando son mutaciones de novo, cuando hay lo que llamamos un mosaicismo de la línea germinal, es decir, parece una mutación de novo porque ninguno de los dos padres la tiene, pero no la tiene en sangre periférica, cuando se ha hecho el estudio a partir de un tubito de, de sangre de, del brazo. ¿eh? Pero puede estar eh, en los óvulos o en los espermatozoides, alguno portador y otro no portador. Esto es complicado. ¿eh? O por ejemplo, cuando haya una gran consanguinidad, cuando eh, se han... Los padres son primos o, o tienen algún grado de consanguinidad y entonces pueden compartir muchos marcadores genéticos. que valorarlo caso a caso y eh, aunque esto es técnicamente eh, factible, a veces ocurre que no, que no es posible. Y lo que os decía, eh, necesitamos disponer de un número suficiente de embriones para que esto tenga posibilidades de, de éxito, como, como luego nos explicarán eh, Toñi y Garviñe. No, no todos los óvulos se fecundan, no todos los que se fecundan llegan hasta estadio de blastocisto. Se estima que más o menos el 50% de los que se fecundan al primer día luego llegan a blastocisto. Y de los que llegan, por probabilidades, la mitad van a ser afectos y la mitad van a ser sanos. Con lo cual, para tener un embrión sano para poner, necesitamos cuatro para poder analizar grosso, grosso modo. Y esto va a estar muy en función de la reserva ovárica y de la edad de la mujer. La reserva ovárica hace referencia a que nacemos con los óvulos contados. Y desde el mismo momento del nacimiento se van gastando, gastando, gastando hasta que llegamos a la menopausia. Bueno, pues si nosotros hacemos un tratamiento de este tipo cuando la reserva ovárica es baja por la razón que sea, pues va a ser muy difícil que podamos disponer de un embrión sano que se haya desarrollado bien para llegar a transferirlo. Así que en conclusión, estas técnicas son una opción real para casi todos los casos de enfermedades raras en los que se conoce el gen responsable y se ha identificado la mutación. Que la valoración la vamos a hacer caso a caso, que no siempre es posible. Y que si tenemos alguna duda vamos a consultar a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que es un órgano consultor de expertos que depende del Ministerio de Sanidad y que analiza todos los casos que pueden no estar claros para, para, los, para los profesionales que con estos tratamientos la posibilidad de tener un hijo sano es de un 40% y que se recomienda confirmar que el feto es sano mediante el diagnóstico prenatal. Entonces, si alguien en la sala o alguien de los que estáis conectados o conocéis a alguien que se esté planteando recurrir a uno de estos tratamientos ¿Cómo podemos hacerlo? En la Seguridad Social, ¿vale? Eh, mujer menor de 40 años, hombre menor de 55 años, son los requisitos legales para hacer el tratamiento, que no tengan ningún hijo sano en común y que tengan un estudio genético con la variante patogénica con la mutación identificada. ¿Dónde hay que acudir? Pues o al Centro de Especialidades o a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva o a la consulta de ginecología del hospital, ¿vale? Porque allí es donde se hará el estudio básico de reproducción para saber que un tratamiento de fecundación in vitro va a funcionar. A la mujer un analítico hormonal para ver que el ovario funciona y sobre todo la reserva ovárica y una ecografía vaginal, lo mismo, para ver que no hay ninguna alteración que pueda suponer un problema en el embarazo y para hacernos una idea de que la reserva ovárica es adecuada. Al hombre un espermiograma, saber que vamos a tener espermatozoides para fecundar esos óvulos y luego unas serologías y una analítica general para saber que no hay riesgo de transmitir otro tipo de enfermedad vírica, por ejemplo. ¿vale? Y eh, este estudio que puedes hacerse en no más allá de 20 días un mes, con estos resultados se deriva a la unidad de reproducción asistida de referencia. En la Comunidad Valenciana hay cuatro centros, el Hospital Clínico, la FE, el Hospital General de Valencia y el Hospital General de Alicante, ¿vale? En el, el clínico se atienden los tratamientos de toda la provincia de Castellón, de, del Hospital de Sagunto y de Gandía. En el Hospital General de Valencia, aparte de su Departamento de Salud, Manises Requena, Sativa y Alcoy. Y en el General de Alicante, además del Hospital General, el Departamento de San Juan y Orihuela, y en la FE, todos los demás. Y, y bueno, eh, con esto voy a terminar, eh, somos ya una pequeña gran familia, ya estamos eh, atendiendo casos con, con enfermedad de Rendu osler Flerweber en, en nuestro hospital y, y bueno, pues espero que quien tuviera dudas, pues se le haya quedado un poquito más claro el tema y si no, pues eh, estoy a vuestra disposición para solucionar cualquier cuestión. Muchas gracias. Una exposición súper clara y muy, muy didáctica. Muchísimas gracias por el trabajo. Si os parece, antes de pasar a las preguntas, eh, vamos a dar la palabra a, los dos, eh, a los, nuestros testimonios. Y vamos a conectarnos primero con Gaviña. Gaviña Cuadra. Vamos a darle la voz. ¿verdad? Buenos días, Gaviña. Activa el micro. El micro. Activa el micro, Gaviña. Hola, ah, hola, buenos días. Buenos días, mamá, ¿qué tal? Muy bien, buenos días bien. a todos. Bienvenida. A todas. <risa> Muchas gracias, un placer escucharos. Muy interesante, muy necesario. Bueno, pues me eh, lo he dicho. Buenos días Hola. a todos y a todas. Soy Garbiño Cuadra. Soy afectada eh, un minuto, la CHP. Un minuto, un minuto. Un instante. ¿Los ¿Lo Ahora. Ahora ya. Ahora, Ahora, sí. Ahora Hola. sí. Hola. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Soy Garbiño Cuadra. Eh, afectada de HHT ¿me escucháis bien? Sí Vale. Eh, bueno, primero daros las gracias por darme la oportunidad de contaros mi experiencia con el DGP y dar las gracias también a la asociación a, y en extensión a toda la familia HHT pues por, la, por el trabajo, la labor tan humana que realizáis se, se agradece mucho bueno, a ver, yo solo, eh, como experiencia personal, muy brevemente contaros que solo puedo decir que el DGP pues a mí me ha supuesto la alegría de mi vida, eh, que es mi hijo Martich, que tiene, va a hacer siete años y es un niño que gracias al, pues, al procedimiento de DGP es, es sano en lo que a la HHT se refiere. Y bueno, como el tiempo está muy organizado y ya habéis explicado bastante sobre el proceso ¿no? y un poco sobre el tratamiento, yo quería poner en relevancia dos cosas. ¿no? Subrayar un poco que principalmente, como ha comentado la doctora, hay dos fases muy diferenciadas del, del, del procedimiento, del proceso. La primera es un poco desde la toma de decisión de la, la persona o la pareja eh, para, que, para realizar el tratamiento. Eh, hasta que se pone en contacto con el sistema sanitario ¿no? y, y luego se realiza ese, ese eh, ¿cómo se llamaba?, eh, informe genético, ¿verdad? Y luego ya sería pues, todo el, el procedimiento del médico del, de la estimulación ovárica y demás. Entonces, eh, decir que para mí lo más importante es que el tiempo, el reloj biológico, juega en nuestra contra. Entonces, que cada vez decidimos ser padres y madres más tarde y en el caso de las mujeres, pues la fertilidad, la respuesta ovárica, pues va en, en detrimento. ¿no? Entonces, en, en nuestro caso particular, pues esa primera fase de decisión y, y visto bueno del, del, del médico y todo el proceso del estudio genético fueron dos años. Y luego el tratamiento en sí, el DGP, el clínico, el médico, fueron casi tres. Entonces, claro, pues eh, nosotros comenzamos con 30 años, teniendo yo 30 años, y yo conseguí ser madre con 35. Y, y eso que el sistema sanitario del País Vasco, decha entiendo que funciona bastante fluidamente, bastante bien, pero la realidad es esa. Y tampoco es que hubiese grandes complicaciones, es que es un proceso bastante, no sé si ralentizado, pero bueno, sin tener grandes dificultades, pues se prolongó mucho en el tiempo. Entonces, pues poner el énfasis en eso, ¿no? En, en que si se decide querer tener un hijo sano mediante la técnica del DGP, pues que el tiempo corre un poco en nuestra contra, ¿no? Eh, a ver, mi pareja y yo desde que decidimos tener un hijo sí teníamos claro que la única opción era el DGP. Eh, no valoramos echarlo a suertes al 50%. Tampoco valoramos eh, tener un embarazo natural. Espera el primer trimestre, lo que habéis contado, hacer una biopsia corial. en el caso de que no fuese sano interrumpir el embarazo, pues eso tampoco lo, lo valoramos. Para nosotros el DGP era... Eh, la única opción, la opción que realmente podía erradicar la enfermedad de la familia y, y sabiendo, porque te explican muy bien lo que supone, no es un camino fácil, es un, como un camino de obstáculos, pero bueno, eh, claramente con las estadísticas y en qué consiste, sabiendo eso pues, y tomada la decisión, pues, pues yo creo, bajo mi experiencia, que es el, el camino acertado, ¿no? Obviamente lo he dicho, no es un camino fácil. Mi experiencia ha sido muy positiva. Yo eh, trabajé durante el tratamiento, hacía deporte, tuve una vida muy normalizada, no tuve ninguna complicación y en el momento del embarazo eh, fue todo normal, o sea, como un embarazo normal, o sea no tuve ningún tipo de complicación. Eh, entonces, para mí la experiencia ha sido muy buena. Médicamente creo que también es bastante compatible. Es un tratamiento hormonal, es ligeramente invasivo ginecológicamente pues hay ciertas ciertos momentos emocionales y físicos también no de altibajos como cualquier tratamiento pero pero bueno pues es que qué mejor regalo que tener un hijo sano no y pues bueno principalmente eso para concluir deciros que a todo el mundo eso si hay alguien que se está pensando en la familia eh, querer tener un hijo sano eh, pues el DGP es el procedimiento que también hay otras opciones, ¿eh? pero el DGP erradica la enfermedad y no tiene precio vivir con la tranquilidad de decir, eh, tengo un hijo sano en lo que al HHT se refiere. Luego, pues eh, puede, en otros aspectos, pues la vida es... Eh, pero me refiero a que es una tranquilidad muy grande. Nosotros lo teníamos muy claro. Y, y bueno, animaros. Decir que sí se puede es, es un hecho como Patrick, como Martich, eh, y una realidad. Así que nada, eh, eso es un poco lo que os puedo contar y sobre todo el, el mensaje es de positivo y de ánimo, porque sin quitar eh, eh, que es un tratamiento médico y que es prolongado, y eso es lo más importante, eh, que la, si la decisión está un poco clara, no pensárselo mucho y, y actuar cuanto antes tomar la decisión y activar todo ese procedimiento cuanto antes así que muchas gracias otra vez ha sido un placer escucharos a seguir escuchando ahora y muchas gracias Gabriel. un beso para todos gracias. un saludo a mis hermanas que les veo también desde aquí ¿eh? gracias como habéis visto siempre hablar con los pacientes es muy emotivo para los médicos, pero también para los que compartimos. Ahora se nos. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Toñi y aquí mi amigo Martín se va a mostrar más todavía. Sí. <risa> mm. Porque no lo sé. Se, se está viendo, ¿eh? Bueno, pues yo soy Toñi. Muchos ya me conocéis, pues soy la hija de Martín. Y, y bueno, pues básicamente yo lo que quería transmitir es un poco lo que ha dicho Garviñez, que es un eh, ha explicado muy bien el, el proceso completo. Que había muchas cosas que yo desconocía cuando decidí someterme al tratamiento. Eh, todas las pruebas previas por las que uno tiene que pasar antes de llegar al proceso en sí de fecundación, yo las desconocía. Entonces, claro. Eh, hace que sea un poco frustrante porque cada vez que asiste a consulta en reproducción asistida eh, piensas que venga ya, ya vamos a empezar, vamos a empezar con el proceso, pero es lento, muy lento. Eh, sobre todo en la seguridad social, pues claro, las pruebas son lentas. Eh, yo decidí mmm, que cuando quisiera ser madre eh, lo haría única y exclusivamente de esta manera, eh, a los 17 años, ya cuando me hicieron el estudio genético, te, eh, yo ya cumplía los criterios clínicos, sangraba desde que era niña, eh, tenía los antecedentes familiares, pero no fue hasta los 17 años cuando se confirmó con estudio genético. Eh, una vez obtenido los resultados, yo ya tomé esa decisión. Cuando quisiera ser madre, mm, solamente lo haría de esta manera o no sería madre. Vale, para mí eso era importante porque... Además, ver a mi padre en el hospital eh, en muy mal estado y ver cómo se emocionaba al verme por un poco sentirse culpable, vale, por, porque yo había heredado esa enfermedad y no había podido hacer nada por evitarlo porque lo desconocía, pues para mí eh, a mí me quedó muy claro. Además, mi marido también tiene una enfermedad genética hereditaria, no está catalogada como enfermedad rara, pero también es transmisible al 50% del mismo tipo. Entonces, pues los dos lo teníamos claro y vamos a ir a por las dos. Fue ya a los 26 años, cuando tenía 26 años, cuando me puse a ello porque sabía, pues como ha dicho Garbiñez, que el tiempo va en nuestra contra y aparte también eh, la salud de uno mismo. Cuando ya tienes eh, ciertas hemorragias nasales, eh, yo ya eh, eh, quería evitar estar en un estado de salud también peor. No sabía cómo iba a estar en cuanto a hemorragias para someterme a un embarazo y, y lo cogí cuanto antes. A los 26 años empecé todos los trámites, pero desde los 26 años que empecé con todo, eh, fui madre a los 31. ¿Vale? ¿Vale? <ríe> Yo pasé por dos ciclos completos. En el primer ciclo eh, obtuvimos tres embriones y los tres estaban enfermos. No hubo posibilidad de transferir ninguno. ¿Vale? los dos Eran dos con HHT y poliquistosis renal, que es la enfermedad de mi marido, y el, el tercer embrión con poliquistosis renal. Eh, nuestro estudio genético conjunto el trato de informatividad daba un 25% de probabilidad de encontrar un embrión sano era relativamente difícil y bueno y el segundo ciclo pues volvimos a tener tres embriones eh, en ese caso eh, conseguimos dos sanos eh, el primero que me transfirieron no, no implantó no, no hubo éxito, no implantó, porque claro, primero una lotería de encontrar un embrión sano y luego otra lotería de que ese embrión sano se quede Implano. implante, ¿vale? Eh, y ya pues el último embrión que nos quedaba, pues está por allí correteando. <risa> <risa> está por allí y gracias a Dios, pues no le hemos hecho todavía pruebas, entendemos que está sano, que está bien, se la haremos, porque bebí yo un embarazo en plena pandemia. O sea, me quedé embarazada eh, y justo a la semana, dos semanas de, de dar positivo un embarazo, decretaron estado de alarma y el embarazo fue de aquella manera. ¿Vale? <ríe> mm, no sé, para mí yo lo tenía muy claro. Eh, ¿Cómo quería hacer esto? Eh, hay que respetar todo tipo de opiniones, de decisiones que se tomen en la pareja, porque además es cosa de dos. Pero yo creo que... Eh, Ahora mismo, no, o sea, la realidad es que no tenemos cura para esta enfermedad. No hay cura, no hay... Tenemos a Sol, tenemos nuestros dorino, yo tengo mi dorino en Murcia, tengo mi doctora de medicina interna, que es la que me guió, que está, ella a lo mejor no es consciente, pero ella fue la que me dio todos los pasos a seguir para entrar en el sistema de la seguridad social de reproducción asistida. Y, pero no hay y la única manera que tenemos ahora mismo de esto es cortar la cadena de, de terminar con esto un poco vale y ya está gracias <risa> Gracias, mucha atención por estas filas de aquí, Rosa. Ahora nos saludamos todos. ¿no? Bueno, bien, bueno, como es, yo creo que va quedando claro, los pacientes con enfermedades raras, pues resulta que son, somos eh, pacientes con unas. Necesidades especiales, generalmente no cubiertas. Eh, para luchar, porque se cubran, para que tenemos en, en nuestra asociación tenemos dos grandísimas bendiciones, o tres. La primera fue que eh, alguien como Luisa, de la que no voy a hablar porque eh, no hace falta, pues eh, nos mm, bendijeran con abrir una línea de investigación extraordinaria, de la que todos sabéis en qué consiste, ¿no? eh, de tener unos clínicos que se ocupan de nosotros, tanto en lo que pueden paliar, en cuanto a los Morales, como es la doctora Marcos, como nuestros queridísimos internistas en los hospitales en, en los que nos atienden. Pero nosotros también lo tenemos que curar, nos lo tenemos que curar porque la asociación no puede bajar la guardia. Eso, el ser menos no puede implicar tener menos derechos. Y tenemos derecho a tener hijos sanos. Para eso nos lo tenemos que currar porque el Sistema Nacional Público nos debe ese tratamiento. Y no puede ser que en algunas ocasiones, en algunas ocasiones o en algunas comunidades, como luego podamos ver, pues digan que Ren como no aporta la vida, como no tenemos una esperanza de vida más corta aparentemente, pero sí tenemos una vida. Entonces, como la doctora Monzón no ha dejado clarísimo, sí que cumplimos criterios. Lo que pasa es que en algunas eh, unidades pues consideran que no seríamos eh, candidatos, hay que luchar por eso y para eso hay que defender la sanidad pública, porque la educación asistida, privada, es muy cara compañeros y habrá familias que se lo puedan permitir, pero probablemente la inmensa mayoría, no. y son los mismos derechos los que tiene cualquier ciudadano a requerir un tratamiento específico o especial, pero, pues para eso están los poderes públicos, para arbitrar aquellos recursos al alcance de los ciudadanos. Así que yo os insto, por favor, y ahora os voy a dar lo de siempre, como estamos en Valencia, en el Mediterráneo, y aquí sobre los fenicios, tampoco salen las cosas del aire. Así que hacer el favor de sacudiros el bolsillo que me están diciendo que hay mucha materia por ahí por vender. Ahora, volviendo ya en serio, creo que eh, si vamos a entrar al turno de preguntas, vamos a pedirnos un poquito a lo que queráis. Porque luego vamos a intentar darles un poquito más de tiempo a nuestros compañeros, los clínicos, que van un poco apretados en la siguiente mesa. Son muchos ponentes, muy brillantes todos, y van a necesitar más tiempo. Así que las preguntas cuando queráis. Yo pregunta. Aquí delante. Sí, ha pedido aquí y luego aquí. Y Tierno, primero. Ah, no, pero ah, no, Ana, pero Ana, perdón, perdón. Ana y luego la solicitada. Sí. Sí. Sí. ¿Tengo que preguntar? ¿Ya? Hola, buenos días, gracias por la intervención. Quería preguntar: hemos estado escuchando los testimonios de dos mujeres que llevan que son portadoras de HHP, pero ¿qué pasa si el portador es el mayor? ¿Quiere decir que el, el proceso es el mismo? El mismo, es el mismo, el proceso es exactamente el mismo, es decir, que da lo mismo. Para una enfermedad autosómica, quiere decir que. Eh, la, la pueden presentar tanto mujeres como hombres, el procedimiento es el mismo, hará falta familiares del individuo portador, en este caso el hombre, para hacer el estudio de informatividad y, y de ambos miembros de la pareja y el tratamiento es exactamente igual. Sí, Sara, no? <risa> Hola. Eh, quiero hacer varias preguntas, pero una va en la zona de la otra. ¿eh? Eh, lo del informe de informatividad no lo he entendido muy bien y quería saber si este informe tiene en cuenta la edad y la reserva urbárica de la mujer. Y en ese caso si ¿sí se hace antes o después de esa grandísima lucha sí, A ver, eh, el, el estudio de informatividad es imprescindible hacerlo siempre antes de empezar el tratamiento de reproducción asistida. Eh, a ver, la la inclusión en lista de espera en principio se hace, al menos en nuestro hospital, cuando existe la, la indicación que es en la primera visita y durante todo el tiempo de la lista de espera se van haciendo todas las pruebas necesarias el, el estudio de informatividad se hace en cuanto tenemos el, el estudio genético, el informe del estudio genético, y podemos eh, reunir a los familiares que hace falta para hacer la extracción de sangre y empezarlo a hacer. Es decir, que no, no es que eh, se hace cuando llega el momento por vista de espera, se hace desde el principio con la idea de que eh, en el momento esté todo terminado, pues ya simplemente sea empezar el tratamiento de reproducción. No lo hacemos después porque necesitamos, antes de tener unos embriones en el laboratorio o congelados en los contenedores de nitrógeno líquido, que vamos a ser capaces de dar un diagnóstico. Bueno, y quería dar un dato. Eh, bueno, personalmente yo he ido a la consulta para ver ¿eh? cuál sería el plan. Y había dos cosas que me sorprendieron. Una, que si yo me apunto una lista de espera en una comunidad autónoma, no me la guardan para otra comunidad autónoma. Y esto, pues, no sé cómo se plantea la vida de las demás personas, pero yo eh, no sé si voy mañana. Y, y también eh, el hecho de que tú tienes que entrar en proceso ya con la pareja. ¿no? Y si mi pareja ahora, pues, durante claro, estos cinco años. Eh, no tiene opción y vamos a, a introducir a tu, a tu padre. Entonces, no te implica, ¿no? Son dos cosas que, desde el punto científico, entiendo, pero desde el punto humanitario, bueno. <risa> <risa> bueno gracias. ¿Te llamas, Sara, Sara. Sara. Sara. Vamos a ver, Sara. Eh, en principio, nosotros tenemos que atender las, las necesidades de quien tiene pareja, quien no tiene pareja quien cree que la va a tener o quien ha decidido no tenerla. Entonces, vamos a ver, no, no se, la lista de espera no se puede compartir ni, ni siquiera entre centros de la misma comunidad porque wow. cuando vienes por primera vez hay mucha gente que ya está en lista de espera, entonces dices, sería, sería muy complicado ser justos en la gestión de la lista de espera, teniendo en cuenta esas, esas cosas. Eh, ponerte en una lista de espera sin un proyecto reproductivo y sin que se pueda hacer el estudio de informatividad, porque no tenemos a la parte que va a poner los espermatozoides, no puede ser. Siempre puede ser atender cualquier demanda como mujer sola. ¿Eh? Con, con semen de un donante el proceso es complicado porque los bancos de semen ni están en la seguridad social ni la donación es, eh, tiene que ser anónima por ley y nosotros vamos a necesitar una muestra de ADN del donante, esto a veces complica un poquito las cosas, al menos en la seguridad social, pero posible es, ¿vale? Y, y, a, y a partir de ahí hay que tener claro cuál es el proyecto reproductivo sola o en pareja y si no hay pareja habrá que esperar a la pareja, si ese es su proyecto reproductivo, y, y no podemos adelantar nada, porque si ahora te hacemos un estudio de reserva avárica y hasta dentro de ocho años no vamos a hacer el tratamiento por, porque, no hay, porque no hay la pareja, no nos va a servir de mucho. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho Garbiñe, lo ha dicho Garbiñe y lo ha reiterado también Toñi. Es decir, si esta es la opción que tenéis en la cabeza cuanto antes. ¿Ese es el... mm. ¿Son más